Los invitamos a comunicarse, a participar, el tema que vamos a estar desarrollando es caries junto al doctor Fernando Place, quien nos acompaña, cirujano dentista. Eh, pues es una alegría tenerlo con nosotros, doctor, gracias por acompañarnos por ese tiempito. Bienvenido. Hola Karin, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Sí, vamos a hablar de lo que es la salud bucal en general y la enfermedad más importante que existe en boca hoy en día es la caries. Todas las personas han pasado por un proceso de caries, algunos tienen caries, algunos niños tienen caries, algunos bebés tienen caries. Entonces la caries es la enfermedad más importante. Según la Organización Mundial de la Salud, el 95% de la sociedad tiene caries o ha tenido en algún momento la caries. Y es una cosa bien sencilla para prevenirla, simplemente es el cepillado dental. Pero antes de hacer la prevención, vamos a eh, recordar primero que es un concepto de caries. ¿Cómo se forman la caries? La caries es una enfermedad multifactorial, depende de muchos factores. Para que se produzca caries, tiene que haber microorganismos más una placa bacteriana. La mezcla de estos dos producen caries. ¿Cómo así producen caries? Los microorganismos se mezclan con los restos alimenticios que cuando nosotros comemos alimentos almidonados, azucarados alimentos con harinas, entonces esa mezcla que hay entre los restos alimenticios y los microorganismos, que son alrededor de 500 microorganismos que tenemos en boca, ¿sí? de ellos unos 30 o 40 son importantes, o las que van a formar caries, entonces la mezcla de estas dos, los microorganismos y lo que es los restos alimenticios, se forma una placa bacteriana pegajosa que se pegan a los dientes y a partir de esto se genera una serie de ácidos. Esos ácidos empiezan a desmineralizar todo lo que es la estructura de esmalte y es ahí donde se empieza a formar las caries dentales. Microorganismos, doctor, ¿qué implica esto? ¿Cómo aparecen estos microorganismos en nuestra cavidad bucal? ¿O es que todos tenemos estos, estos microorganismos? Estos microorganismos tenemos en boca como un mecanismo de defensa yeah. Pero cuando se altera su medio, cuando se altera su pH, su acidez Estos microorganismos se proliferan más ¿Y cómo es que se, que se altera el, el pH o la acidez de estos microorganismos? Cuando hay mayor consumo de azúcares, mayor consumo de harinas es así donde se altera todo este, este equilibrio que hay en la boca. Entonces es donde se forma la placa bacteriana. La placa bacteriana es una película pegajosa que no se ve a simple vista, pero es transparente y esto es donde se pega la boca. Estos microorganismos empiezan a segregar una serie de sustancias ácidas. Esas sustancias ácidas empiezan a afectar al esmalte dental y es donde se forman puntos blancos, puntos oscuros y empiezan a formarse las caries. Hay diferentes tipos de caries por ubicación, por, por localización, por evolución. Hay, por ejemplo, las caries en niños, por ejemplo, las caries de las mamaderas, que cuando los niños se van a la cama y se, eh, se les da la mamadera y duermen a veces con la mamadera, entonces esa es una caries de biberón, se llama, ¿no? porque la lactosa y todas las sustancias de la leche empiezan a actuar como mecanismos de placa bacteriana para que se forme esa, esa, esa unión con los microorganismos que invoquen. Entonces, a partir de eso se forman las caries en los niños. Entonces, el cuidado es importante, la prevención es importante. ¿Qué hay que hacer con los niños que se van a ir a dormir? Evitar de darles leche cuando se van a ir a dormir, o en todo caso, si es que se le da la leche antes de irse a dormir, tiene que hacer mínimo un enjuague bucal, un lavado dental. Eh, doctor, es una etapa tal vez en la que los papás eh, todavía no toman en cuenta el cuidado de esos primeros dientes, de los dientes de leche. Todavía vemos niños con bastante caries en eh, los dientes de leche, tomando en cuenta y pensando seguramente de que estos más adelante eh, pues, van a salir y van a aparecer o van a, van a brotar en todo caso los dientes permanentes. Eh, ¿Esto influye de alguna manera, doctor, el que un niño tenga los dientes cariados en esa primera etapa, en esos dientes de leche? Influye bastante la mantención de los dientes de leche sanos, es muy importante porque entre tantas funciones que tiene como por ejemplo la guía para que salgan los dientes permanentes, entonces los dientes de leche tienen que estar sanos y en ese lugar hasta cuando se reabsorba la raíz. En el proceso de evolución dentaria tenemos dientes temporales y dientes permanentes. ¿No? Los dientes temporales son los dientes que salen a la edad de más o menos de los seis meses hasta el año y medio, dos años Empiezan a erupcionar todos los dientes Y estos dientes tienen una función bien importante Como son dientes de leche, les sirve como mecanismo de función eh, para que, o, o de guía para que vengan los, los dientes permanentes Entonces es ahí la importancia de mantener el espacio de estos dientes para cuando salgan los dientes permanentes es por eso que no es bueno extraerlos o que se formen caries y luego extraerlos. Si es que se va a extraer un diente de leche que ha tenido una caries muy grande, muy profunda, hay que usar mantenedores de espacio. Yeah. ¿Para qué? Para cuando erupcionen los dientes permanentes no tengan el problema de lo que nosotros le llamamos los dientes chuecos o después hacer tratamientos ya más grandes como son las ortodoncias estamos en los dientes de leche. Eh, doctor, ¿qué es lo que ocurre con relación a, nos damos cuenta de que el descuido, de alguna forma, hace que también aparezcan o broten las caries? Eh, sin embargo, existen algunas personas que nos han ido comentando también, para que nosotros podamos también resolver esa duda, acerca de eh, los dientes que no están fortificados y por los cuales podrían estar apareciendo, lo cual podría estar generando caries. ¿Esto es realmente cierto, doctor, o es exclusivamente por un descuido. Eh, bueno, hay diferentes formas de hacer la prevención dental. Una de las prevenciones dentales primarias es la higiene dental. Limpiarse, cepillarse los dientes después de los alimentos principales. Hay otro tipo de prevenciones como por ejemplo la fortificación de los dientes a través del flor. El flor es un excelente, eh, una, una excelente sustancia para fortificar el esmalte. Cuando se aplica el flor a le, el esmalte se forma una capa de flor, flor esmalte ¿sí? y esa, esa capa se pone más dura y de alguna forma más resistente a la caries. Pero la prevención más importante es la higiene y el hábito, de, el hábito de cepillarse los dientes todos los días después de las comidas principalmente. Y durante el día la hora más importante de cepillarse los dientes es en la noche. Antes de irse a dormir, las personas o las pacientes, o los pacientes, los niños, jóvenes, en general, todas las personas deberían de cepillarse los dientes. Ahora, en una etapa más adulta, se puede usar otros elementos para hacer esa prevención, como por ejemplo usar cremas dentales fluoradas, enjuagues dentales fluor o fluoradas, cepillos dentales adecuados para hacer una limpieza y barrer toda esa placa bacteriana que se pegue en la superficie de los dientes. Es ahí la importancia de conocer un cepillo dental adecuado, un enjuague bucal adecuado, una crema dental adecuado el, hizo, el, el, perdón, el uso de hilos dentales también es importante. Esas, esas piezas dentales de, de leche careadas, doctor, ¿deberían de ser retiradas, extraídas o eh, el cuidado es importante a partir de La él? visita al para dentista muchos, uh -huh. en una etapa temprana es muy importante para que el dentista pueda evaluar la calidad de, la, de los dientes y si es que necesita alguna curación. Cuando la caries se encuentra... ¿Se hace curación en un diente de leche? ¿o? Sí, sí, se mira. realizan curaciones. El odontopediatra es el encargado de hacer todo tipo de tratamientos en dientes de leche. Cuando se nota una mancha blanca en un diente de leche, se puede hacer una prevención primaria. Ajá. Aplicación de eh, geles fluorados para revertir esa caries, para volver a remineralizar. Pero cuando ya existe una cavidad a nivel de esmalte, también se puede poner... Unos empastes, limpiar esas caries y poner unas tapaduras, unos empastes para sellar esas caries dentales. En los niños, los dientes posteriores son muy fisurados. Hay muchas, eh, muchos surcos, muchos puntos en donde hay retención de alimento. También en la odontopediatra lo que hace es limpiar esos microsurcos y sellar con resinas fluidas para que no se forme caries en esas zonas. Antes de dar lectura a sus preguntas, eh, pues existen algunas personas que toman eh, ciertos medicamentos que van a hacer desaparecer el dolor de forma momentánea cuando eh, tenemos caries. O incluso hemos escuchado del de tema del clavo de olor y algunos otros elementos que suelen ponerse en esas sí, piezas sí, sí, sí. por el profundo dolor que se está sintiendo. El clavo, el clavo de olor es eh, un medicamento analgésico ¿sí? que produce analgesia momentánea Sí, hay algunos medicamentos que usan los, los dentistas que están hechos a base de esencia de clavo de olor uh -huh. y eso produce analgesia. Y calma el dolor temporalmente, pero estás escondiendo lo más importante que es la contaminación bacteriana que hay debajo de esa caries dental. Entonces, un diente que se retira todo de esa caries dental va a estar curado y se va a calmar el dolor. Pero entre tanto, siga ahí el proceso bacteriano, va a haber permanentemente dolor. Y cuando uno se pone, como usted dice, un... Poco de clavo de olor es temporal, la analgesia. Pero va a seguir habiendo el proceso bacteriano de la caries dental. Vamos a dar lectura a sus preguntas. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que se puede carear una pieza que tiene una prótesis, por favor. Nos dice muchísimas gracias por realizar su pregunta, doctor. Bueno, una prótesis que está al lado de un diente, por decirle, un puente que está instalado al lado de los otros dientes naturales, puede ser un elemento de retención de alimentos. Entonces, hay que realizarse una buena higiene dental, porque en donde se retienen alimentos dentales, se produce caries. Perfecto. ¿Y esta entonces la recomendación? Por estos alimenticios con bacterias, donde se retienen algunos puntos, se forma caries. ¿Cómo deberíamos de realizarnos la higiene dental, doctor? Lo primero, buscar un cepillo adecuado un cepillo que no sea muy duro que no sea muy grande del tamaño de la boca que eh, las, eh, las fibras o las fibras de cada de cada cepillo dental sea microtexturizado qué significa eso de que no sea lisa la fibra tenga ciertas asperezas para que pueda limpiar bien la placa bacteriana segundo utilizar una buena técnica de cepillado en lo posible que sea en forma inclinada y hacer en forma circular la limpieza dental limpiar las caras vestibulares y las caras por dentro de la boca y las, formas oclusales, las caras oclusales también se cepillan en forma circular, eso es muy importante. Después de cepillarse los dientes de manera adecuada, por lo menos dos minutos, no vale que uno se cepille 30 segundos un minuto, lo ideal sería cepillarse al menos dos minutos para alcanzar a limpiar todos los dientes y todas las superficies dentales. Segundo, usar un hilo dental adecuado para pasar a través de esos espacios interdentales, en esos espacios donde se forman más rápidas las caries dentales, porque hay donde se retienen los restos alimenticios. Luego se puede usar un enjuague bucal neutro, qué significa eso, de que no contenga alcohol, pero sí que tenga eh, la, el la, la acción para que pueda evitar de que se forme caries o evitar de que se pegue la placa bacteriana. Damos lectura a la próxima pregunta. Felicidades por el programa. Quisiera saber si es que una caries profunda puede llevar a un tratamiento de conductos, por favor, nos dice, o cuándo ocurre esto. Gracias por realizar su pregunta. Un tratamiento de conductos significa de que ya la pulpa dentaria está contaminada por las bacterias. Significa de que, el, de que la caries ha sido muy profunda. Y cuando ya ha habido filtración de bacterias hacia la pulpa dentaria, es mejor a veces sacar esa pulpa dentaria y hacerle un tratamiento de descontaminación de toda la parte interna del diente, luego rellenar materiales adecuados en ese, en ese conducto y luego sellar el diente. ¿Qué es lo más complicado que puede ocurrir con el tema de caries, doctor? Si uno deja el proceso de caries eh, eva, eh, una, con una evolución crónica y, y, y por mucho tiempo, se puede destruir el diente, puede perder por pedacitos el diente, porque se termina de desmineralizar todo el diente y se va fracturando de pedazo en pedazo. Y luego la caries puede llegar a pulpa dentaria. Y si se mantiene la enfermedad de pulpa dentaria, ¿sí?, puede atravesar todo el conducto de la raíz y llegar al extremo de la punta de la raíz y se puede formar una especie de granulomas o pequeños tumores dentro del, de lo que es el hueso y la raíz y puede ir creciendo esa, esa infección. Algunas veces hay permanente formación de pus con lo que nosotros le llamamos las fístulas. El organismo a veces hace un mecanismo de escape, forma fístulas para que por ahí permanentemente vaya saliendo la pus o la infección. Entonces es una caries crónica que permanentemente se está formando pus y saliendo por ese punto, pero no queda ahí. Puede formar patologías más grandes a nivel del hueso, destruir el hueso, producirse infecciones grandes, lo que nosotros llamamos infecciones periapicales o patologías periapicales. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Antes de cerrar con este diálogo, creo que es bastante importante también hablarles a nuestros amigos acerca de esas otras alternativas en salud bucal que tenemos. Ustedes justamente se está encargando de ello. Eh, no me refiero a otros tipos de tratamiento que veíamos muy lejanos tal vez, pero que ya están en nuestro país, que de alguna forma también nuestros especialistas están haciendo todo lo posible para traerlos acá y para brindarnos esas opciones, como es el tema de las células madre, doctor. Bueno, las células madre es una, un campo muy nuevo en implantología y en, en todo lo que es medicina de terapia celular. Las células madre se utilizan para regenerar hueso. Digamos que cuando se haya perdido una gran cantidad de dientes por procesos cariosos, se han perdido en los dientes, entonces el hueso empieza a colapsarse. Entonces el paciente ocurre o, o visita al dentista o al implantólogo para que se hagan instalar unos implantes dentales y resulta que no tiene un volumen adecuado de hueso. Entonces, en esas instancias es necesario hacer una regeneración de hueso. Y para esto se puede hacer regeneración de tejidos basado en células madre. Las células madre son capaces de poder regenerar nuevamente los tejidos del hueso. Bien, y el tratamiento ya lo tenemos acá, ¿no? Sí, lo tenemos. Uh -huh. Ya se hace acá en Bolivia hace mucho tiempo que se realiza este tipo de tratamientos. En, en, para nuestros amigos, amigas, doctores, dónde, cómo pueden encontrarlo para que de esa forma tengan también mayor información acerca de absolutamente todos los tratamientos eh, que usted está realizando y que por supuesto les digo va muy al lado de la vanguardia en cuanto a la tecnología y aquello eh, que también eh, se ve tal vez de forma muy lejana a nosotros, pero que sin embargo ya nos decía nuestro especialista desde hace mucho tiempo se realiza acá, pero cada vez con mayores posibilidades, con mayor acercamiento también. A estos tratamientos. Sí, tenemos un teléfono central, el 240-7362, y por WhatsApp pueden hacer preguntas al 715-23758. Gracias por visitarnos, doctor. Gracias, Karen. Ha sido una alegría tenerlo con nosotros. Lo mismo para mí, gracias. Lo esperamos en una próxima. Gracias.